Y de ahí luego me, llevó, me trajeron al pueblo de Nagua, a donde me hicieron la cirugía. ¿Así que usted pudo identificar a las personas que lo ha tratado? Sí. ¿Están apresados la policía lo está buscando? Están apresados los dos, más o menos eran cuatro. ¿Eran dos en dos motores? Dos en, do, en un motor CG y dos en una pasola blanca. Eso fue lo que le avisaron a lo de Motoy. Ahí va, ya ahí yo estoy metido en el medio. ¿Y en qué sector exactamente de Nagua se que ocurrió el atraco? Eso fue llegando a un sitio que le llaman La Laguna. ¿Qué día fue ese? Eso fue sábado 14. Sí, mamón negro, sol de, de, de allá mismo de Nagua. ...estamos eh, pasando por unos momentos que no pudiéramos estar pasando... ...porque un, un provee infeliz que es lo que va a su trabajo... ...y que vengan esos cuatro tipos... ...y, y, que, y por, por esa pistola y, y, por, y por dinero, quitarle la vida a ese hombre... ...eso no es posible... ...entonces nada más dos que están allí eh, presos... ...los otros dos andan por ahí... que eh, ...nosotros estamos con miedo porque esos dos... Yo sé que saben que lo dejaron vivo a él. Y pueden venir hasta aquí mismo al hospital a matarlo. O también la, la, esa mujer, la esposa de él, los hijos, corren peligro con esos dos que andan por ahí. Y esos dos, yo sé que, que caigan el dinero y la pistola. Yo quiero que se haga justicia, que esto no se quede así.